Vale, eh, una cosa, cuando pongamos dos equipos, es interesante que pongáis uno en claro, otro en oscuro, uno en circulito y otro en cuadradito, aunque no sea ataque o defensa. Y luego, pues... No, nosotros que no hay ataque y defensa. Ya, aunque no sea, digo, aunque no sea... No, no, de, de, de distintos colores también se ve. De todo el equipo. Sí, sí pero es mucho mejor lo otro porque no, no, no, si sí, no, en blanco no, no, y negro. Sí. Pues ya lo diste. ¿Eh? No te creas que luego a la hora de imprimir no se ve nada. Y si estuvieseis más lejos no los veis. mejor que sea cuadradito de los dos. Eh, siempre hay capaz de diferenciarlo. Con respecto a los objetivos. Pues los objetivos parece que están bien. Eh, situar con el cono correcto. Coordinar la, coordinar la velocidad del movimiento ah. con una ah. correcta. Bueno, está más o la ventana, sí, eh, silencio. Está más o menos bien, pero lo interesante eh, es que aquí, más bien que digáis que el esfuerzo es alto pero se compensa con tiempo de descanso, es que pongáis el porqué por qué tiene esa intensidad o el por qué tiene ese gasto energético. Lo de los tiempos está bien y... Y ya está la descripción parece que sí y los gráficos pues movimiento le falta un poquillo más de movimiento sí que podéis tener porque tampoco explicas cómo vuelven los jugadores para acá yo quiero que pongáis vuelta del jugador sí, sí, sí. como sea bueno, el siguiente cómo... están volviendo cómo... vale vale pues incluso lo podéis poner el primero poner esto volver bueno sí es cierto está más o menos eso pero y, por la... y habéis puesto cinco gráficos cosa que está bien pues a empezar profe ¿verdad? ¿Quién era? ¿Quién lo explicaba? Pues ¿eh, vaya a explicar algo, vaya a hacer algo. Sí, sí. Pues venga, ordenad a los jugadores aquí. Venimos con Vamos a con